Deseos que no llegan a nada, locura de un vacío, palabra. tenuras cuando duermo en tu pecho, de frente a tu espalda. Frente tus ojos y no hablas, espaldas en tu frente palabras y aún preguntas si te quiero responder hoy no. Mañana, tapanas que tapan mi dura, dura la noche, lo silencio, vacío de este estrés, de consuelo, abrazo que me hacen deseo. Sabanas que tapan mi dura, dura la noche, lo silencio. Vacío de este tenue consuelo, vacío que me hace. Vacío que no saben a nada, vacío de un vacío palabra, vacío cuando duermo en tu pecho, vacío que no habla, vacío que no escapa, vacío que no duerme en tu cama y aún pregunta si te quiero, pregúntalo y no, pregúntalo y no, mañana.